y que ellos llevan más o menos una investigación profunda de elementos científicos de viendo los tentáculos de César el abusador y que cuando fueron a tirar las redes pues no encontraron el tiburón encontraron fuera la bahita. y qué pasó con César abusador según informaciones ese muchacho venía día de un fin de semana le dieron informaciones y de repente César el abusador entre comillas ha desaparecido qué pasa señor procurador la fiscalía no puede dar palo a ciega. Se agarró la esposa de este muchacho, de eh, la señora Franco, que supuestamente tenía muebles e inmuebles. ¿Y cuáles eran los muebles e inmuebles que ella tenía? Supuestamente un Penjaba a la hora de 16 millones. Tenía un Mercedes Benz que valía unos 2 millones. Un reloj de eso grande que valía unos 150 mil dólares. Y eso era todo. Y con eso entonces usted va a justificar el apresamiento de la esposa de César Abusador en otra parte nosotros llamamos secuestro secuestro forzar a César Abusador que se presente, pero César Abusador dijo que no quiere entregarse a la justicia porque la justicia dominicana no es creíble mejor pie, prefiere, prefiere entregarse a la DEA porque allá dice que hay justicia buena increíble pero no simple eso, procurador. Lo que pasó en San Pedro Macorís con, eh, con nivel que esta muchacha, que fue, le dieron siete puñaladas, o Yamín, que era un señor que había amenazándola, y delante de sus hijos le metieron siete puñaladas a esta joven. Aún a pesar de eso, señor procurador, la Fiscalía tenía conocimiento y que no se trata de un homicidio simplemente, sino de un asesinato planificado. Ya está muerta la joven. ¿Y qué ha pasado con el matador? Ahora van a decir que fue por homicidio. Cuando en varias ocasiones esta señora puso denuncia contra este hombre y nadie hacía nada. Así que vamos qué pasa con estas informaciones del caso también de San Pedro Macorís. Y hay muchos casos que el procurador pues no ha dado donde tiene que dar. ¿Cómo va a ser que este señor, volviendo otra, otra vez ese Abusador, tenga 20 años? pero 20 años metido con su testáculo en el narcotráfico. 20 años, señores, traficando con droga. Y que los el elementos científicos, lo ¿qué elementos científicos, señor? ese de los Estados Unidos, como siempre se hacen, de la CIA, del Buro Federal, de la DEA, entonces comiencen a barrer. Pero algo que nosotros, como comunicadores profesionales, estamos observando que la violación a los derechos humanos, presentar fotografías, imágenes, parataje, sin, sin saber si la persona se, si es verdad que es inocente o culpable. El caso de, de, de Dotel, el caso de Luis Castillo, que tuvieron que presentar y que lo estaban condenando como narcotraficante o, o lo estaban condenando también como testaferro o simulador como nosotros le llamamos en términos de derecho y demostrar Luis Castillo venir de Miami, presentarle todas las comentaciones de que con ese señor nunca tuvo contacto y tener que la sociedad juzgarlo porque ya usted lo presentaron el caso de Dotel. De, hotel que fue condenado a un millón y visitas periódicas por encontrar un arma ilegal, pero no se le vinculó tampoco a César el abusador. Estas dos personas, peloteros profesionales que se ganaron su vida, porque no es fácil, señores, agarrar un bate, jugar 170 partidos, 180 partidos, ganarse un dinero dignamente y que venga un procurador a señalarlo, condenarlo públicamente a esos dos peloteros y juzgarlo prácticamente y después que salgan hagan así por una disculpa, que se por una disculpa a esos peloteros, tanto a Luis Castillo como a Dotel. Así no, señor procurador, así no se hace justicia. Si eso es usted que está trabajando así, ¿qué serían las ramificaciones entonces de la procuraduría? Que Dios no agarre, porque hay muchas debilidades en esa procuraduría, demasiadas debilidades. Así no se trabaja. Entonces, hay dos de ellos que están pidiendo que sean condenados en los Estados Unidos. Que, sean, que ellos están pidiendo la extradición. Porque aquí entonces la justicia no es confiable. Miren, hay un mensaje claro es un narcotraficante hay uno de ellos que era un esperotero que lo agarran aquí en San Francisco Macorís no sé si es más apellido o algo así ese señor dijo textualmente, según las investigaciones que se revela ese señor andaba en un yate y de Colombia a Miami pues llevaba la droga se habla de 60 mil dólares, 200 mil dólares que él vendía en la calle de Miami. Eso según la DEA. Entonces dice que quiere ir a los Estados Unidos porque supuestamente tiene un problema en Miami de casos de tráfico de drogas y él quiere que sea condenado allá y no acá. Y esos son los narcotraficantes que están diciendo, no, aquí no me condenen, yo quiero que me a Estados Unidos, que me condenen a Estados Unidos. Porque aquí no hay confiabilidad en la justicia. Si César abusador también está pidiendo que la DEA se lo lleve, imagínense. ¿A dónde estamos metidos? ¿En qué podedumbre estamos metidos nosotros los dominicanos con la justicia? ¿Qué hay que hacer para cambiar este sistema judicial? ¿Qué hay que hacer para cambiar la procuraduría, y estos procuradores entiendan bien, cuando se hace un trabajo de investigación, cómo hacerlo y cómo actuar y cómo dar un golpe certero. Porque tirar las redes al mar, usted tiene esperanza de agarrar buenos pecados, pero no tilapia de la pequeña, digo, tilapia no sardinita de la pequeña, no, así no, señor procurador. Así no, vamos a ser más respetuosos. Vamos a trabajar con inteligencia, no con la inteligencia emocional. Vamos a ser un poquito más ecuánime con esto y que la investigación se lleve para dar el palo acechado, como se llama. ¿Qué ha pasado con esto? Ya se está pagando, ¿eh? Ya la señora Franco fue soltada, el otro dice que estaba presa, mentira. Se está pagando la llama, un ching ching. Ahora, ¿qué, ¿qué otro golpe va a venir? ¿Ustedes se recuerdan que antes venía este escándalo? Había otro escándalo por ahí, escándalo de Debreza. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Donde Andy Draguaje, Bichara y Gonzalo se están mencionando sobre ese caso. De eso no se ha mencionado ni los santos espiritistas. ¿No se recuerdan sobre eso? No, no no se recuerdan. Entonces viene el escándalo de César abusador, que tapó ese escándalo ahí. Ahora, ¿qué otro escándalo viene preparado para este tipo de sistema que estamos viviendo? Y la vergüenza que pasó el señor Jean Allianz Rodríguez, que tiene máster en Harvard, en Francia, derecho. No, el derecho dominicano es. El derecho a la investigación. Domingo Brito expresaba con mucha claridad a, en una entrevista que le hicieron a él. Y yo estoy de acuerdo con Domingo Brito 100%. Domingo Brito expresaba lo siguiente. Que hay que poner un sistema de investigación policial para la justicia y para la procuraduría. Y que se le pague un buen sueldo. Y que se le diga en cada investigación, por ejemplo, Mira, hay un problema de narcotráfico, dime el origen y todo, si no, si no me resuelve este problema, te saco. Hay un problema de delincuencia en los barriales que se está dando la pala. dime quién es el ladrón. Tiene tres meses, si no resuelve este tipo de problema, entonces te liquido. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Es la única forma de acabar con la delincuencia, en el narcotráfico.